Los filtros en OpenCV permiten realizar una serie de operaciones acerca de un píxel, analizando los distintos píxeles que están alrededor suyo. Para ello, hacen uso generalmente de un llamado kernel, el cual eh, dispone cómo van a ser analizados los distintos píxeles en relación al píxel central, generalmente, aunque es posible elegir otro tipo de píxel. Veamos cómo generar un benchmark como el que realizamos previamente para este tipo de filtros. Para ello, mostremos cómo... cómo invocar los distintos módulos para utilizar OpenCV. También, abriremos una imagen la cual nos servirá de ejemplo. Esta la copiaremos en un Array para no destruir los datos. Reducimos la imagen para tener una imagen de un millón de píxeles y así poder comparar los resultados con los que obtuvimos en el otro benchmark. Igualmente, podemos observar que ahora vamos a generar cada uno de los valores que utilizaremos por defecto para la invocación de las distintas funciones, como por ejemplo los valores sigma, al igual que el size, el cual es el tamaño del kernel. También podemos utilizar el Deep Dev. Esto es la profundidad o número de canales. El anclaje. Poniendo menos uno menos uno se hace referencia al píxel central, aunque se podría anclar a otro valor o a otro píxel en referencia al kernel que hemos generado. También en ocasiones podemos utilizar un valor delta, el cual utilizaremos con valor cero. Y el tipo de comportamiento en el contorno, el cual utilizaremos el tipo de reflejo 101, el cual hace una simetría contando un único valor en, en el píxel del, del contorno. Igualmente, utilizaremos un catype de... O podremos utilizar en ocasiones que el tipo de imagen sea de, 30, de 32 bits de coma flotante. También invocaremos la función destino como la función imr, la cual ya hemos generado, para que así no nos dé un error de, de que no está asignada una variable. En ocasiones también necesitamos invocar alguna distancia. A esta la daremos también un valor de 5. Y al, al, a, la escala, a la escala por defecto un valor de 1. Y al número de iteraciones por defecto un valor de 3 el kernel. En ocasiones necesitamos utilizar un kernel, el cual es una serie de valores y que podremos observar. Es posible que OpenCV nos genere los kernels para poderlos utilizar. Por ejemplo, podríamos utilizar esta orden para generar un kernel, el cual podemos visualizar. Este es una matriz de unos, aunque podría tener alguno de estos valores que fuese un cero o que fuese otro valor, de tal forma que estos distintos valores se van a operar con cada uno de los píxeles de la imagen para obtener un resultado, el cual puede ser el resultado, de, por ejemplo, de sumar una unidad cada uno de los píxeles para obtener el resultado del valor del píxel del central. Igualmente, en ocasiones, estos resultados pueden ser utilizados para modificar el rango o que su valor eh, sea normalizado, de tal forma que, al igual que sumamos una unidad cada uno de los valores de los píxeles vecinos, dividamos entre 25 para que el resultado sea similar a un valor que, que pudiésemos tener en un rango 0.255. También podríamos generar otros tipos de kernels, los cuales pueden ser eh, por ejemplo, los Gabor Kernel, los cuales hacen otro, otro uso de otra serie de valores o de ondas que se puedan utilizar. También es posible generar los kernels de tipo Gauss, pudiendo observar cómo son estos. Por ejemplo, este sería un Kernel de, de tipo Gauss, viendo que este podría corresponder a una campana de Gauss, en la cual el valor máximo correspondería a 0,3 y seguiría creando la, distinta, la falda con unos valores de 0,7. Esto tendría unos valores, estos valores para el eje X. Igualmente, se podría generar otra campana para el eje Y, pudiendo multiplicar matricialmente ambos vectores y obtener una matriz de 5 por 5 la cual resulte en, en el núcleo final de la matriz completa. Igualmente, podemos observar que existen otros tipos de operaciones o de filtros, los cuales hacen uso de los distintos eh, núcleos, como por ejemplo el núcleo, el, el kernel, el filtro bilateral filter, el cual puede utilizar un tipo de, de núcleo de tipo Gauss, o puede cambiarse o modificarse por cualquier otro tipo de núcleos. Este tipo de filtro bilateral eh, va analizando o va realizando un filtro de Gauss a todos los píxeles. Posteriormente, compara estos píxeles y si, eran, eh, y si tienen una diferencia con el píxel original de un 15%, cambiaría el valor del, mantendría el valor del píxel. Sin embargo, si la diferencia fuese menor de un 15%, el filtro bilateral modificaría el valor con, con el valor que ha obtenido del filtro gaussiano. Este, esto puede servir para difuminar ciertas imágenes. La difuminación de las imágenes puede servir posteriormente para compararla con la imagen original, de tal forma que una vez obtenida la diferencia, puede ser esta utilizada para realzar los de las distintas diferencias. En otras ocasiones, la difuminación puede ser también utilizada para ocultar ciertos defectos de la imagen o de algunos tipos de defectos que se quieran eh, dejar un poco más difuminados. También podríamos utilizar el filtro CV Blur o caja, el cual utilizaría un núcleo estructural de, de la dimensión k que generásemos. Por ejemplo, este también podría ser igual que el núcleo CVMorphRect de, de, de, de tamaño k el El filter hace una, una difuminación similar al Blur. El Dilate obtendría el valor máximo entre cada uno de los valores del contorno. El erode obtendría el valor mínimo del píxel central o los píxeles del contorno alrededor del núcleo que se especifique. El Filter2D es un filtro que al igual que los anteriores, puede utilizarse. En este se puede generar el núcleo kernel que queramos nosotros personalmente. También podemos elegir el ddf de tal forma que podemos elegir si el formato de salida es en 32-bit o lo queremos mantener en 8-bit. También podemos generar el filtro gaussiano, sin necesidad de tener que generar nuestros valores del kernel x y el kernel y, únicamente dando el valor sigma que hará origen a la generación de los distintos tipos de campana que se pueden generar. En función del valor sigma, tendrá una campana que será más pronunciada o menos, dando un mayor peso a los píxeles centrales o dando un, valor, un peso menor a los píxeles centrales. Podríamos también utilizar el Gaussian Blur de una manera más simplificada, de tal forma que también podemos reducir su radio, o utilizar los filtros laplacianos, los cuales obtienen la segunda derivada de los distintos valores de la imagen, de tal forma que esta nos dice cómo se modifican los distintos valores que en relación a sus vecinos. El filtro mediana obtendría un valor mediano tras, obtener, tras ordenar los distintos valores del píxel central y los vecinos, de tal forma que obtiene el, la mediana o el percentil 50 de esa lista de valores ordenados. También podemos utilizar filtros morfológicos, como por ejemplo el erode y el dilate. También existirían dentro de esta categoría el, el, el abrir, el cerrar y todos esos tipos de filtros, como por ejemplo el black hat o el o el mesh. También podríamos incluir en esta categoría los peer-ups y peer-downs, de tal forma que se hacen pequeñas difuminaciones mediante el escalamiento de las imágenes. También podemos utilizar los filtros sharp para la obtención de los distintos contornos, o utilizar el, el filtro de separación 2D, o utilizar los filtros obel, los cuales debemos tener precaución, ya que a la hora de la salida debemos utilizar que el formato sea FLOT32. De lo contrario, es posible que anulemos los valores negativos, dejando estos sustituidos sus valores por cero. Al igual que en ocasiones, los filtros Sobel se obtienen eh, transformando el tipo de salida a formato eh, entero, de, entero de consigno, de tal forma que es posible sumar o obtener el valor Sobel en el, en el eje X y posteriormente en el eje Y y operar ambos valores para obtener el resultado final. También podríamos obtener el filtro caja o la raíz cuadrada del, del box filter. Esto lo podríamos utilizar para realizar eh, para realizar al igual que hicimos antes el benchmark, de tal forma que la función que utilizamos para el vídeo anterior del, del core lo utilizaremos ahora para generar este, este análisis. Invocamos la ejecución de este análisis, de tal forma que de, debemos invocar primero a la generación de la función. Esta es la función que se va a ejecutar en este otro archivo de filtros. Se invoca y podemos ir visualizando cada una de las imágenes. Por ejemplo, así quedaría la orden bilateral filter. Observemos cómo todas ellas tienen una pequeña difuminación. En el filtro blur nos ha obtenido una mayor difuminación, ya que podíamos observar previamente que el bilateral filter conservaba algunos de los valores en los contornos, ya que el bilateral filter permite conservar los contornos. Sin embargo, blur y Gaussian Blur no hace distinción en los distintos contornos de la imagen, pudiendo generar una imagen que puede perder parte de su nitidez. Igualmente, como la opción dilate clarea generalmente las imágenes, o como la operación de Herode generalmente oscurece las imágenes. Sin embargo, si esta imagen la viésemos píxel a píxel, podríamos observar cómo se recrecen cada uno de los valores máximos o cómo se encogen cada uno de los valores mínimos. Podemos observar cómo algunos tipos de filtros pueden darnos un... Un, overlo un overload o de saturación y dejarnos todos los valores en 255. También, ¿cómo quedaría la imagen con un Gaussian Blur? ¿O cómo sería el filtro Laplaciano, el cual obtendría una segunda derivada? Esto también podría realizarse realizando un filtro de Sobel en un, después de haber realizado ya previamente un filtro de Sobel. Ya que el Laplaciano es una segunda derivada y el filtro Sobel es una especie de primera derivada. El Median Blur o este puede servir para eliminar el ruido. Este Median Blur en ocasiones también co contiene la propiedad de que conserva en, en algunas partes los distintos contornos. Podemos observar también cómo se dilatan eh, con, mediante múltiples iteraciones, mostrando que en ocasiones se, el ejecutar múltiples iteraciones puede dar lugar a efectos de pixelado. Cómo es el filtro Shar, el cual parece dar una especie de relieve. O cómo es el filtro 2D, eh, Sobel, el cual muestra los contornos. Este, como no ha sido ejecutado correctamente, podemos ver que, en, aunque es ejecutado en dirección horizontal, en un lado muestra los, los resultados como blanqueados. Sin embargo, en el otro lado, al no poderse realizar la orden de absoluto, estos han quedado oscurecidos y, y sustituidos por un valor de completamente cero. Todos estos filtros, eh, filtros pueden utilizarse con OpenCV. Podrían generarse algunos más. Sin embargo, eh, el no realizarlo... En librerías de C es posible que no obtuviese una velocidad de ejecución tan rápida como la que obtienen cada uno de estos filtros, los cuales si los comparásemos en algunos otros tipos de programas podríamos obtener cuáles son los distintos tipos de velocidades para cada uno de los sistemas.